Gracias, presidente. Buen día, buenos días. Ustedes nos traen aquí una moción tramposa, utilizando sin poder, sin pudor a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hablar de un conflicto político y mezclando dos temas que no deberían mezclarse en una misma moción, el conflicto político con Cataluña y los desequilibrios retributivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿No les da vergüenza utilizar las reclamaciones de las asociaciones de Guardia Civil y Policía Nacional en una moción como esta? ¿Vale todo para ustedes? Esto sí que es mezclar churras con merinas. Gracias. Lo lógico es que el Partido Popular, un partido en el Gobierno, nos trajera hoy aquí un decreto ley que equipare de forma urgente los salarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero no. El Partido Popular se acuerda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tapar sus incapacidades políticas, los exponen y luego repliegan sobre iniciativas que no tienen fuerza de ley. Era esperar demasiado ustedes. ¿O acaso quieren seguir avivando el conflicto porque a ustedes ya les va bien? Ese enfoque nos conduce al abismo. ¿Ustedes creen que con la aplicación del 155 van a solucionar el problema? ¿Ustedes creen que retorciendo el derecho a manos de la Fiscalía, lo que ha conducido a medio Gobierno la Generalitat a la cárcel, el 21 de diciembre se abrirá un camino nuevo de solución? ¿Piensan así convencer a los más de dos millones de personas que quieren desconectarse de España? Nosotros no, y por eso hemos presentado la enmienda de sustitución con ocho puntos y cuatro ejes. En primer lugar, condenando también la actuación desproporcionada y violenta caecida el 1 de octubre en Cataluña y mostra mostrando nuestra solidaridad con las 1.066 heridas y heridos en esa jornada de movilización política pacífica. Y por eso queremos depurar las responsabilidades políticas del operativo de los cuerpos de seguridad del Estado el día 1 de octubre, mediante una comisión de investigación en el Senado que vamos a proponer. ¿Podrían intentar ustedes, ¿Esclarecer qué sucedió y depurar responsabilidades políticas por un dispositivo policial que fue a todas luces desastroso? ¿O eso no les interesa? Lo veremos próximamente, aunque intuyo la respuesta. Lo que vivimos fue un mandato policial imposible, se les encargó una tarea imposible. ¿Debían lograr a toda costa requisar las ur esas urnas y a toda costa es a toda costa? y ahí tenemos el desastre. Y ustedes vienen aquí con esta moción diciendo que es la gente la que agrede policías y que hay que respetar a la policía, que solo estaba haciendo su trabajo, que lo único que estaba haciendo era su labor. Y eso es falso. La policía estaba haciendo su trabajo, el de ustedes, el del Gobierno del Partido Popular. Así que respetenlos ustedes. Respeten ustedes a la policía y no las utilicen de escudo de sus vergüenzas. En segundo lugar, Retirar de forma inmediata los efectivos extraordinarios desplegados del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, a fin de respetar lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en sus artículos 164.1 y 164.5, y devolver los cuerpos policiales a su normalidad. A ver si ustedes han aplicado el 155, si ustedes han destituido al mayor trapero, si ustedes a día de hoy tienen el control de los mozos de Escuadra. Díganme para qué necesitan seguir gastando fondos públicos en efectivos que además están allí prácticamente sin actividad. En tercer lugar, para atender las peticiones de Policía Nacional y Guardia Civil en relación a la igualdad salarial y necesidades de medios materiales que sí constituyen la dignificación y el respeto por los cuerpos de seguridad del Estado y no lo que ustedes plantean. Se lo dijo ayer, además, muy claramente el senador González Cabaña al ministro de Interior. La cuantía que ustedes nos traen con la moción es miserable y ridícula, y tiene toda la razón. Y, en cuarto lugar, reconozcan de una vez que hay un conflicto político y que entre todos tenemos que buscar una salida pacífica al mismo. Ahora han echado un balón hacia adelante con el 155 y la convocatoria de elecciones. Pero ¿qué piensan hacer si salimos de las elecciones con un escenario similar? Con nuestras enmiendas les proponemos devolver el conflicto a la arena política y no judicial y permitir una desescalada del conflicto. Dejen de trasladar al sistema judicial y policial una responsabilidad que compete al Gobierno. Es hora de abrir un diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña que permita una salida democrática al conflicto. Y para ello es imprescindible el acuerdo de un referéndum pactado y con todas las garantías sobre el futuro político de Cataluña y su relación con el resto del Estado una demanda que, además, avala prácticamente un 80% de la sociedad catalana que ustedes olvidan. Dejen de esconderse detrás de la Fiscalía y la Policía y den una solución política a la gravísima crisis que está sufriendo la sociedad española y catalana. Les sugiero que acepten esta enmienda, primero por la sociedad catalana y también por, los fuer por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente las que tienen hacinadas en condiciones deplorables, y empecemos a buscar soluciones porque ni la unilateralidad fracasada ni la represión del 155 van a solucionarlo. Gracias. Muchas gracias, senador Comorera. Para la defensa de la enmienda del Planetario Socialista, tiene la palabra la senadora Iglesias.